enfermo oh, y estaba tan enfermo que me caí, y ahora sí me cuido. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente luego de tomarnos un mes ¿Pero cómo no acaso. partiste en ese momento? Mira, me siento tan en casa de partiendo así. <risa> Me, me, me, me siento oh. acogido con, con esta intro. ¿Cómo están chicos? Como siempre. Como siempre, como siempre. ¿Todo bien? Bienvenidos a este programa? programa de Power.cl dedicado a hablar sobre música y videojuegos y noticias de videojuegos uh, y todo relacionado con videojuegos sí. en estos momentos. Soy Snow. Y Junto a mí se encuentran los caballeros ah. del apocalipsis, Max, Metaru y Tenecan. Uh, ¿Qué tal? No Aguante. Yo, yo, me, yo me voy a reír hoy día nomás. Lo único que les digo, si hablen yo me voy a reír. Voy a pasar un día <risa> para reír. No es la toma amigos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de, primero, eh, indicar lo que tuvimos cada uno dentro de este mes que estuvimos de, de descanso Porque en realidad igual fue bastante el, el tiempo que estuvimos alejados, un mes sí. Y además de ello vamos a cubrir algunas noticias y si no alcanza el tiempo Dado que igual eh, nos atrasamos un sí, poquito, vamos teli. a hablar sobre The World Ends With You Obviamente, mandamos bien, a saluditos a todos los que nos están viendo, entre ellos, Farun, Steven País, que también que se encuentran junto a nosotros, Juan y Chan, que también se encuentran en los controles, ¡Eh! los <ríe> y es a, parte de la novedad que, que estaremos <ríe> invitando. Y un saludo también a los que nos van a estar escuchando después cuando estemos en, en formato podcast. Sí, claro. Sí por, supuesto. sí, por supuesto, porque también de salir todo bien estará disponible tanto en YouTube como también en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos pueden escuchar a través de esos medios. Y también nos pueden seguir en redes sociales como Dorrebit. Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook en estos momentos. Además de eso, obviamente, sí. pueden seguir a cada uno de los chiquillos que se encuentran presentes y que Ian. pueden dar sus redes ahora, para aprovechar la instancia. Sí, aprovechamos, Arroba Tenegan en todos lados. ¡Sí! Me ¡Max! Voy a buscar como arroba Tenegan en todos lados, literalmente, weón. Sí, arroba Tenegan bajo en todos lados, sí, sí. todo todo lado, no, Arroba Tenegan no. Ah, ya, yo, al igual que TNK, arroba meter en todos lados arroba meter en px en todos lados en todos lados, en todos lados. Muy bien, en todos lados. el branding si, sí, no escucho un poquito abajo, voy a ver si para ti lo puedo arreglar igual yo me puedo subir a, a voluntad espera, yo, yo también me puedo subir de acá, espérate pero te deja subir la silla ya, ahí, ahí me sube un poco. No, pero el micrófono no lo hacía. Ah, ah ya, chucha, boomer, ya. Boomer, te mandaste un chiste boomer, bueno, te, lo, te lo presento, ¿eh? Alvarito Salas. Alvarito, Alvarito, Alvarito Salas. Salas. Eh, oh. Los bueno, atletas de la risa, la claro. claro. Aprovechemos de contar qué vence, vimos, eh, hermano, en que. Hermano, inventario para el pito para arriba. <ríe> Aprovechemos de contar cada uno que estuvo durante este mes que nos tomamos un descanso Sí. partiendo los tipos pato bueno parto por, ¿Por mí eh, aprovechando sí. eh, este mes estuvimos un poquito caóticos porque estuvimos en plan de mudanza nos cambiamos de lugar y por ello eh, estuvimos un poquito ausente. y aparte que igual una vez instalado llegó harto trabajo o sea, que... la vida sí, de adulto no. que se cambia sí de cambie. la vida es... de adulto siendo responsable y, es que, de, de a poco estaremos el sueño los del los, arriendo los propio porque comprar. Ser, ser Ser tu propio llegado. No, gracias. Eh, ser tu no. propio llegado. <risa> ser tu propia casa de ocupa. Claro. O sea, tu propia casa ocupa, güey. Ser tu propio dueño te ocupa. <risa> <risa> ya, no es un papá tu negar Para tú No, no, no. Yo. No, oh, es que yo, yo estuve cagado. Estuve muy cagado. Pero porque estaba en porque me operé ahora, la gente ahora va a poder ver en vídeo esto no, no va a tener sentido cuando lo estén escuchando en, en Spotify sobre todo, pero yo me operé los ojos y para la gente que está viendo esto en vivo o lo está viendo después en vídeo bueno, la gente que estuvo viendo el último episodio pudo reconocer que yo tenía claramente un parche en el ojo y eso fue porque yo tenía un tema de extravismo que me estuvo persiguiendo bueno, hace muchísimo tiempo idea. exactamente ¿dechai? y ahora... Afortunadamente me pude operar y me pusieron otro ojo más en la cara, y ahora tengo dos, igual que el resto de la gente. Gracias a los es buenos de me, me dieron un poco acá. Pensé que era sí, un pinche No, no, no, no sé, si de hecho viene el doctor y solitario el Maximiliano. Si me... Ey, no, no se lo <risa> <risa> Gracias <risa> a los que la escucharon así. Es que para, la gente, para la gente que solamente te puede, o sea, tiene la opción de solamente escucharte, pudiste haber sido un ser. Un, un ser buen alienígena, ¿cachai? Y de repente... Sí, entonces, literalmente Cuatro, cuatro ojos ¿sabes? Como el peluche, como el peluche que tiene ¿Sí? ¿Sí? Básicamente, ¿cachai? Un alien, un alien invader Entonces, o sea, básicamente ahora, bueno, estoy en periodo de recuperación, ya han pasado como cuatro semanas ¿Sí? Desde que me operé uh -huh. eh, Y por suerte ahora veo bien, pero es, ha sido una experiencia terrible porque o sea, no voy a entrar en detalles lo que es básicamente una operación de ojo Porque no es como las de catarata que te ponen un láser y tú dices ¡Ah, la cagamos! y me importa, el otro ojo punto y cumplido. ¿Cachai? Así, literalmente, no no busquen en YouTube cómo se hacen esas operaciones y no lo decir qué tipo de operaciones son ¿Cachai? Pero no son como las de Dead Space Eso desde al tiro Así que... Eso, o sea, para mí ha sido una experiencia, eh, eh, un cambio gigantesco y trígido Porque después de 10 años haber estado así Y ahora estar así para gente, descripción gráfica, es como un ojo, dos Rubio Ahora Rubio, estoy rubio <risa> Ahora estoy rubio, ¿cachai? Tengo sí, que jugar la guata, todo sí, Así bueno. que Ese ha sido mi último mes Igual fue Muy justo bien. en la semana que nos tomamos Que dijimos que no íbamos a tomar Que tuviste la operación Y ya ha pasado tres semanas de recuperación Si mal no me equivoco, ¿cierto? ¿Has ¿Cuatro. Ya, ya he tenido cuatro bien. Entonces igual cuático. <risa> Sí, sí, mucho, mucho, créeme, sí. desde, no sé, la primera semana donde literalmente no podía ver nada, ¿cachai? Y todo era dolor, o sea, cerraba los ojos y me dolía, abría el ojo y me dolía, así que, y ahora es como que literalmente, no sé, estuve todo el día fuera haciendo trámite y no tuve absolutamente ningún problema ni nada, de verdad es un cambio muy rígido. Qué, bueno, qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Y comparado sí. antes con ahora, ¿sientes el cambio verdaderamente? Sí, sí, o sea, igual, poniendo a un lado la anécdota la... la que le contaba a los chiquillos, que una... debido a la naturaleza de, de la operación, literalmente tenía un ojo que está como en otra zona horaria, en un momento, ¿cachai? Y eso me, me, dio, me dio ansiedad, me dio literalmente un ataque de pánico, y el Max casi tuvo que pedirles licencia porque le dio, le dio asquito, pero... No, me, lo estaba describiendo, me lo estaba describiendo y yo le dije, por favor, para, porque en verdad era terrible, weón. Era terrible. Es que... ¡Ah! ¡Caimé! No sé. Sí. <risa> <risa> sí. No, mira, mira. I I hice, como, hice como el ejercicio, carme una foto por día para ir viendo después cómo ha sido el cambio, pero... Eh, no, igual es precio. Es precio, Yo me imagino... Bueno, y esto y esto incluso, dentro de todo, la gran escala de cosas que uno se puede hacer en el cuerpo en términos de operaciones, no es nada. No es absolutamente nada. Sí, incluso verdad, yo sí. pienso... Cuando yo pienso... ¿Cachai? Que... Eh, yo pedí anestesia general siendo que esta weá se hace con anestesia local uh -huh. Porque yo dije, no me la voy a hacer Si es con anestesia local, no puedo estar despierto Cuando me hagan esta weá. <risa> ¡Ah! <risa> <risa> Exactamente Max Exactamente <risa> Willy, yo, Así porque... que <risa> <risa> Vaya estoy con mi imaginación <risa> yo, Hermano, soy mal somos, ¿qué somos nosotros? Artistas. ¿Qué tenemos nosotros? Imaginación. No, ¿Qué no pasa con eso? No, vamos. Yo hago eso? Mira. Eso es lo que puedo hacer, no no, no, neces no necesitáis imaginación para hacer eso. Sí. Ver, un gato no puede por hacer, por un gato lo puede hacer, güey. Max, Max, por favor, musicalízame el sentimiento que tuviste ahora. A ver. O sea, en el teclado. Me acordé un video de Y eso de, solamente es una de el universidad. ¿No? ¿Sí? Sí. Ese mismo. De la experiencia universitaria. Ah. <risa> no, bueno, eso fue, eso fue yo, pero ahora uh, no estamos hablando solamente de ti. Max, ¿qué fue de ti en este bueno, mes pues, que estuvimos fuera? Después de esta weá de decirte que estuve un mes, weón, metido en la cama, weón, no tiene ni un puto sentido, weón. <risa> no, eh. Bueno, ¿qué haciendo yo? Bueno, es que estoy entre, entre haciendo hartas clases online y, y encontrar bueno, la, la, la paz espiritual en estos momentos de incertidumbre igual es, es, un, es un logro estar tranquilo. Yo, yo he estado bastante tranquilo este último mes, a diferencia del año pasado que era bien raro porque la incertidumbre ahí sí que era extraña. Eh, y doy gracias por eso, bueno. estoy como súper tranquilo, me, me he mantenido bien, he el drama de plata afortunadamente no tengo. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Po, es decir, que hay una pandemia culiada, sí, que... ¿no? Formarte, sí, claro, no enfermarte, pues. Claro, no, pero estoy acá en la casa. Bro, no, no, no, no he hecho mucho más que ah. eso, Claro, si, si me enfermo, en verdad tengo muy mala wea ¿no? pero, ah. pero pero no, tranquilo, tranquilo afortunadamente he estado como en un periodo de, como de introspección, mejorando otras cosas, así que... Eh, perdón, no, no, mis ojos están bien, ¿verdad? disculpen, no tengo, no tengo, no te no tengo, no Yo no juzgo, no la no no yo no ojos no tiene la gente no la no de ojos que no me preguntéis cuánto me tengo, la operación no no no no salió la operación. Así. No, el despigo. De si hay una guada que no quiero que me dec... Aparte de la guada de, de las general generales, ¿cuánto te salió? Porque esa... ahí me voy a desmayar. Ahí me desmayo de una. No, pero... pero... Pregúntame, pregúntame cuánto me salió. Pregúntame cuánto me salió. ¿Por qué, por qué, guay? Bueno? ¿Cuánto te salió? Mientras... Un ojo de la cara. <risa> El, el segundo, es el segundo chiste boomer que se te sale Concha tu madre, weón, Yo, weón este, este ya ni siquiera es Álvaro Sala, weón Conche tu madre, weón Oh la estuviste guardando, la tuviste guardando metaru, sí. la dejaste manejando así, Rebozado y, en roble y, y, claro, semana, cuatro semanas, cuatro semanas, cuatro semanas de char... recuperación para poder tirar este chiste en este momento bro? Y pensar que Charlie Chaplin buen, rompió el silencio después de toda una vida de carrera weón esperaste cuánto, cuatro semanas weón Y el otro colega tuve que esperar toda una vida Concha tu madre <ríe> La mejor parte Mira, ¿y sabes cuál es la mejor parte que no lo viste venir? Ah, oh, bien, bien, bien, está está bien. bueno el, el piloto, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cabrón, les tengo en la media talla, ¿cuál es el segundo nombre del metal, chatomad? Vale. Vale. No sé. Casimiro, ya. Ahí está. Casimiro. Uy. <risa> oh, yeah. este es sí, va. <risa> te, te vamos a afonar por Twitter. <risa> oh. Como lo he dicho en varias oportunidades, soy artista y no me han funado, así que necesito una funa, por favor. Dejame <risa> una funa ahí en, en mi correo. Oh. No, tú ni esa weá en el Incre. Soy músico y no tengo funa. Así no. Que, no independiente soy músico independiente sin funa. Clásicamente claro. no soy músico. <risa> Puta la, güey, la descripción mala. de la, ya, de la Cuéntanos vos, weón. Hombre no, blanco que no tiene funa. Moreno, weón. Moreno. Ponerlo a tiro eh... ¿Y Ustedes me ¿en qué estado? ¿Qué, ¿En qué estado yo? Básicamente incursioné en el tema De hacer streams también, por mi lado Así que estaba en eso, este último mes He estado streameando dos veces por semana Toco mi arreglo de música de videojuegos uh. Por Twitch Y la verdad es que me iba re bien bueno. Estoy súper contento eh, Alcancé afiliado este fin de semana así bueno, que... felicidades! Contentísimo. Sí, contentísimo Contentísimo, contentísimo sí. Es, es una, meta, el... es una sí. meta fácil si tienes constancia, si no es muy difícil. Exactamente. Sí. exactamente. Sí. No, igual yo hace sí. rato que no los veía, Carlos. Oh. <risa> ¿Fue un chiste? No, es que, weón, bueno, lo dijiste y, y, y mi cerebro lo bloqueó. Weón, sí, <risa> <fue, risa> tu <No, ocho>, madre. Instaló <risa> un firewall no. para hacer <risa> <sentar el> chiste. <risa> oh, <Dios. risa> bueno. ¿Cachai? Cuando estás bajando la guay y el Mundo Defender te dice, oye, esta guay tiene a tener un archivo malicioso. por lo <ríe> Y tú, y dale, ¿no? <ríe> sí, no, bloquea. No, ya estás, no, al no, lado, no. A cuarentena se chiquita. Oye. Chico, <ríe> <ríe> ya, pero, Así que, hablemos de va. que lo que nos convoca. O sea, hablemos de, de cosas gamers. Y hablando sí. de cosas gamers, han pasado sí. muchas cosas, no solo para nosotros, sino que lo que pasó en el mundo. Sí, si hay hay harto, harto, harto, este mes. Sí. Bueno, eh, qué yo, yo voy a comenzar dado que tengo muy poco poca noticia. Es más la tenía guardando más. En este momento. <risa> y, eh, es más ellos, no la voy a decir. <risa> <sí>. <risa> y entre ellos eh, lo que a mí me parece bastante importante rescatar es que al final sí se confirmó de que va a haber una de tres este año. Eh. Mm, no ah sí, eso. claro. Hace unos unas semanitas atrás se confirmó está dentro de especulaciones que no iba a haber pero al final pudo confirmarse que desde el 12 de junio al 15 de junio se va a llevar a cabo sí o sí la E3. Eh, se va a llevar en formato virtual. Uh -huh. Y dentro de las compañías que anunciaron que ya van a estar presentes se encuentran Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Brothers Games y Koch Media. Por ah, ahora no. no hay más eh, anuncios al respecto. Es muy posible que Sony haga su propio streaming, dado que ya iba a empezar con esa tónica. Y también Electronic Arts iba a estar con la misma tónica porque tiene su propio IE Play. Pero Microsoft está anunciado o no? Van a ser virtuales. ¿Mm? Microsoft va a estar anunciado o no? ¿Dentro sí, Xbox. de 3 Sí, no, sí, Xbox está, está dentro de tres. 3 Ah, Xbox. Y la novedad es que ahora ser, Xbox viene de la mano, no solamente por, la, por Microsoft Xbox, sino que también porque estaba Bethesda. Y Bethesda era uno de los que siempre hacía eh, anuncios y obviamente hacía como su propio estrés sí. Tenía su propio escenario. Sí, claro. Bo. Totalmente. Básicamente. Ahora lo que no sé lo que van a hacer de Microsoft, o sea, uno por un lado sorprendido que Nintendo vuelva a ser parte de la 3, pero probablemente no sé por el hecho de que ahora ya Nintendo hace rato que está tiene sus presentaciones completamente en video con los directos ah, que ellos hacen, sí. pero por el otro lado va a ser raro ver a Microsoft, no sé, o sea, lo que no sé cómo van a hacer los de Xbox, cómo van a poner un auto, el auto de fuerza, todos los años tienen que poner un auto en ese escenario, pero no sé qué chucha van a hacer, weón no, pero igual pueden, pueden transmitir desde un lugar grande, obviamente y tener y poner un auto claro, claro. Claro. claro. De hecho pueden grabar la weá en un estacionamiento básicamente. Sí. En todo caso no lo tienen igual, que llevar al estacionamiento. Sí. En todo caso igual es muy posible que eh, a medida de que pasen los meses y que esperemos que mejore un poco más el tema de la sí. pandemia. Es eh, muy posible de que lo hagan justamente en un recinto Con público limitado Pero que lo hagan tipo como lo hacían antes mm. pero, eh, Todo claro. eso va, va variando Porque creo que en Estados Unidos ya están realizando eventos Pero obviamente con acceso limitado con acceso limitado Y bueno, sí. hace poco estuvo el tema de, de, lo, de los Game Awards Que también fue digital Y ahí, bueno, hubo varios Varias pifias en el evento, diría yo pero dentro de todo igual se pudo llevar a cabo más o menos bien entonces bueno de repente se agarraron de eso y van a van a tenerlo como referencia y bueno también estuvo la Bliscon que fue un desastre pero <risa> pero bueno referencias no, hay. así que no la... hablamos no de la Bliscon no y hablamos mucho de la Bliscon así que te sí. <risa> la primera regla de la Bliscon es no hablar de la Bliscon esa Blizzcon nunca pasó Hoy, a, a, Hoy. A, a, hablando de Blizzcon, dentro de la otra noticia está de que el director de Overwatch, Jess Kaplan, deja Blizzard Entertainment. Se, <risa> se, se mandó a cambiar. <risa> sí, ¿no? Después de 19 años dice que deja Blizzard Entertainment Pero, y realmente fue un honor de toda una vida, Crear mundo y héroes con una audiencia tan abasada. Pero eso es súper... Sí, para hablar de Overwatch, es que, uh, voy, a, voy, a hablar, voy a subir el modo Overwatch. <risa> Te, bueno, ¡Tenís como 60 años! ¡Sal de esa pose, güey! Te, te, te, fal te, te falta los, los lentes y el tío. Claro, y la te, pila. De, de maga. ¿no? ¿Te, te falta una foto de… O sea, un marco que diga que diga así como… Eh... Puta, se me fue la palabra, güey. La, claro. claro. ah, sí, la bandera amarilla ahí atrás. big ¡Claro! La no, bandera… Por... <risa> Make, Blizzard <risa> ¿Make Blizzard Raid again, güey. No. faltó eso? No, se murió, murió Overwatch. Bueno, igual hay mucha gente que ha dicho eh, ucha, es que Hearthstone ya perdió su director y ha seguido porque es un juego robusto. Yo, to todos los rumores apuntan ya de que Overwatch todo ya era. No, nada, nada va a hacer que ese juego salga. Nada, no hay interés en el juego. O sea, lo primero que podrían ¿no? hacer es, es decir algo sobre actualizar el primero. Ya nos arremetimos y vamos a actualizar el primero y lo vamos a volver a algo a la raja. Es que ya, ya no pueden ¿Y volver y atrás. el overwatch 2 estaba anunciado propiamente tal una guada de... Fantasy. No tiene no fecha. Está anunciado. Hecho, no, te... no, no, no, no. O sea, está todavía en proceso de desarrollo, pero... Que no lo van a terminar cancelando pero... este paso. Es que tú no sabes no, tú no. No ahí. Y lo que ¿tú pasa, ¿tú pasa es que... Overwatch. Es un nicho bien, bien muerto cuando yo sé, o como para arriesgarse a sacar un todo. Porque, es que si ahí lo que pasa es que el tema es que eh, todo el rollo detrás de que existe un Overwatch 2, es que la única forma en que la gente que trabajaba en Overwatch tuvo para que Blizzard es inyectara plata para poder seguir trabajando era sacando una secuela. Era la única razón. Porque si los decís, si, si, si como Blizzard, bueno, nosotros sabemos que Blizzard es Activision Blizzard. Claro, ¿está ahí? Claro. Entonces la que, la que maneja la loca es Activision Entonces básicamente ellos lo que tuvieron que hacer es como literalmente diciendo No, si nosotros todavía estamos trabajando de, hecho, de esto, vamos a sacar una secuela, mire Así que por favor, sal, salta la platita Ah, están sacando un producto no. nuevo, ah sí, sí, sí. tome, tomen, claro uh -huh. ¿está ahí? Y esa es la única razón por la cual existe Overwatch 2 Y era la única razón por la cual los tipos podían seguir trabajando en Overwatch Nada más, si al, al final Overwatch... 2 no es un juego nuevo, es como una expansión del original que agrega como mod de juego y más, más de lo mismo. ¿Cachai? Sí, la gente se burló mucho de eso porque cuando finalmente mostraron de qué se iba a tratar Overwatch 2, eran más de lo mismo. Nada más, es como Call of Duty 2 ahora es personal. <risa> Bueno, oye, ahí, ahí en, lo, en los comentarios nos tiraron dos noticias también bien importantes, que se anunció sí. hablando del, del, del, del tema de hoy, eh, Neo The Warden with You, que creo que es la secuela que todo el mundo estaba esperando porque no se anunciaba una secuela del juego, estaban esperándose como 13 años parece. Sí, no, pues, y pasó mucho tiempo, ¿Sí? <risa> sí, y se anunció Nier Replicant también, que es como el completo. Bueno, si, si podemos hablar del tema, eh, en el caso de Overwatch también hubo mucho rechazo al, al contenido creado por el fandom, digamos Y en el caso de, del Nier, cuando salió el Nier Automata fue como, bueno, denle por favor hagan fanart de esta cuestión claro. ¿Cachai? Sí y... Sí, pero mira, hay, ¿se, puede, se pueden hacer casos de estudio, probablemente alguien pueda hacer una tesis de cómo se manejó Overwatch a nivel de marketing y todo el asunto pero comparado con, por ejemplo, no sé, porque fue Bayonetta, y todo eso, eso, eso es como un tema aparte. Pero igual, no. o sea, al final del día es igual triste ver el estado en el que está Overwatch. O sea, perdón, no Overwatch, no Blizzard. Porque Blizzard es solamente un logo hoy en día, nada más. Pensemos que, y por ejemplo, es Hearthstone. Y para es Hearthstone y era. ¿Cachai? ¿Por qué Warcraft? No. Eh, StarCraft no ¿Cachai? Incluso lo único Entre comillas, lo único como relevante Que he visto a la gente hoy en día en Blizzard Es eh, ¿Cuánto se llama? ¿Diablo? Sí, el Diablo 2 Que está siendo desarrollado por tercero Creo que Vicarious Games lo está desarrollando Creo sí. sí, ni siquiera es Blizzard Directamente que lo están desarrollando Al final mm. pasaron la licencia Claro, exactamente lo no cual, es, no es muy raro no es muy raro, pero al mismo tiempo también es como... o sea, lo, o sea el, el comentario acá es que, directamente, Activision lo que está haciendo es desmantelar Blizzard sí. ¿Sí? que se vaya Jeff Bezos de... o sea, Jeff Bezos <risa> Jeff Kaplan que se vaya Jeff Kaplan de Blizzard eh, directamente le dice a todo el mundo, bueno, ya, esto no es Blizzard acá ya murió Estoy. Sí, es que básicamente el battle.net se convirtió en el launcher del Hearthstone y del Warzone. Y para contar. Sí. Es, bueno, y hay otro juego de Activision. yo el Crash Bandicoot que se caía porque necesitaba estar online. Y el Destiny 2. ¿verdad? Entonces, al final como que utilizó la tecnología Blizzard, pero. Vaya eso, no, es yo Sí, sí, es como el mismo caso de las todas las compañías que fueron a por EA y ahora simplemente ha sido un proceso tan lento, tan lento de absorción que yo creo que a nadie le va a sorprender cuando Activision Blizzard deje de ser Activision. O sea, deje de ser simplemente Activision, chao. Claro. Y nada más. Sí. Es muy posible que pase eso a futuro, considerando que muchos de Blizzard también se están yendo y están formando estudios independientes para desarrollar ¿Mm? sus propios juegos o lo que ellos esperan, que sean como secuelas espirituales. Y Ajá. el único nicho de verdad que tiene Blizzard es la nostalgia 1 y 2 Hearthstone. Sí, no sé sí. yo, yo creo personalmente que Derecho está la única razón por la cual Blizzard no ha desaparecido completamente, es por el, por la el, el, el asociación que tiene la marca con los fans. Sí. sí. O sea, el, el que la gente hoy en día se diga fan de Blizzard tiene un significado. Que por ejemplo, obviamente nadie dice que es fan de, Act de Activision. Mm -hmm. Alguien llega acá y dice: Soy fan de Activision, nos le pegamos. No, que te ah, pasa. De paso, enfermo. Ese güey era un ejecutivo, ese güey le pagó una gesta? ¿no eso Como ser Sí, sí, sí, voy a dejar el billetito por acá, no <risa> se, se abanica con un billete de 100 dólares, una vez Oye, bro. Esa no es la única noticia, porque ha pasado muchas cosas. Sí, a, muchas a veces Entonces, sí, también, también tienen varias noticias que pueden comentarnos. Dale, dale, Daru, dale, dale. Ah, ah, mira, yo, soy, yo sé que soy una persona que no le gusta mucho hablar. Pero hay una noticia súper importante que ha pasado. Hay y que, que ver. Yo, eso. Me el, yo me siento con el deber de hablar de esto. Porque si hemos te tenido... Con el derecho, con el deber. Y no estoy obligado, yo estoy obligado, pues yo estoy obligado. O sea, yo soy el tipo de persona que se mete a Wish y dice, voy a buscar Sonic y veo que merchandising sale y salen puras weas, digo, me da rabia que no haya mejores cosas. no importa. De eso es lo que voy a hablar, no de Wish, sino que de Sonic. Official Sonic Critical, tendría que tener Exacto. Official Sonic Fan 2021. Ya no me da vergüenza decir que soy Sonic Sonic y de Sega. Pero de lo que vengo a hablar del día de hoy es que. En las últimas horas también tuvimos las primeras vistas, o sea, las primeras imágenes Tanto por filtraciones como porque también hay hay, hay rodajes más públicos En locaciones Pero que va a ser la película de Sonic Entre ellas se anunció uno de los primeros personajes que Aparte de Tails, ¿cachai? También está anunciada la que va a ser parte Nudillos ¿Cachai? Más conocido como, como Nipples mm -hmm. de Enchilada ¿Cachai? Así que, bueno, eso por un lado ya explotó la especulación. Bueno, los fans de Sonic son gente que es muy, muy propensa a especular. Bueno, quizás muchos fans también. O no sea, sé como los fans de Blizzard, como lo harán. Pero por lo menos los fans de Sonic aún, aún siguen presentes. ¿sí? Y eh, también hay imágenes de Jim Carrey moviéndose por la escena, o sea, moviéndose por las grabaciones y todo el asunto. Y no hay nada más. Solo hay tres fotos. Pero eso da para hablar de que eh, mucha gente está entusiasmada por el hecho de que el production value de la película ha incrementado bastante. Hay que recordar que, por alguna extraña razón, la película Sonic tuvo el récord de ser una de las películas más vistas del año pasado. Probablemente sí. tiene que ver con el hecho de que los cines están cerrados. Sí, <risa> Pero no... no los película... los años, viejo. Sí, básicamente, no hubo más películas sí, este no año. Sí, sí, no, no hubo más películas este año. <risa> No, nomi nominado absoluto el del Oscar. Si, sí. Sí. mejor su de película. P2, su de gasto, su de <ríe> bueno, eh, era como íbamos a ver los Oscars el año pasado y es como: Nominados a mejor película, Sonic. Ganador Sonic. <ríe> ¡Oh! Llegó Sonic y, y llegó primero. No, pero igual es que ya por lo menos, bueno, lamentablemente a través de X de y todas esas cosas No hemos tenido un eh, anuncio oficial más allá de como el que se hizo un par de meses atrás Pero ya la gente igual está súper emocionada Hay un buen procedente de lo que se hizo en la primera película es de, por tía, de O sea, de por sí no es mala Pero tampoco es nada como para, no sé, pues yo incluso como fan de Sonic puede ser que tampoco es como que me cambie la vida pero sí, igual eh, eh, es agradable que ver con una producción como esa no terminó siendo un desastre. Ahora, lo también que, la... lo que dice la PAM es muy lindo. Lo que dice la PAM es muy lindo. Porque dice que Sonic fue la última película que fue a ver pre-pandemia y espera que Sonic sea la primera que vea post-pandemia. Eso, eso es lo que Sonic mucha gente ha dicho, sí. Y, y de hecho es como un sentimiento muy extraño. anda ¿no? como que Sonic te despidió de Edmund, Sonic te recibe de nuevo en el mundo. ¿Cuál va a ser? Sí. Va, a ser, sí. va a ser extraño hablar es de esto en 20 años más <risa> Va a ser extraño Joker, Y no sé si quiero ver el Joker de vuelta, weón. Bueno. Así que, que ojalá que no Ojalá que no, weón. Bueno. Oh. Joker 2 <risa> Joker 2, ahora el personal, Google. de nuevo With a new Funky Mode oh. Bueno, pero... <risa> Ahora, ahora sí vivimos en una sociedad. Ahora vivimos en una pandemia, Oye, hermano. Eso por el lado de la noticia, esa era la única noticia que yo tenía, solamente era una excusa para hablar de Sonic, así que. ¿Alguien más tiene otra noticia que, trae, nos dice que... Sí, yo, yo tengo como ocho? Me Ojalá relacionada con Sonic. Claro. Sí. No, yo tengo como ocho. Eh, la primera es que esta semana en Twitch se está haciendo una sesión de streaming de música de videojuegos. Eh, que es en beneficio de Direct Relief que es una, una mm. digamos un, un ONG? Muy bacán, una ONG muy bacán eh, que ha hecho apoyo digamos, está haciendo apoyo ahora al tema del COVID obviamente, pero que a lo largo de los años ha hecho apoyo a distintos desastres naturales a distintos problemas sociales, entonces eh, que bacán es que se está haciendo algo en relación a la música de videojuegos en Twitch y más encima esté linkado con Direct Relief yo tuve la suerte de tocar para la beneficencia ayer Y eh, por suerte hasta el lunes, así que quedan 4 streams todavía que pueden agarrar Mañana hay 2 y el viernes hay 2 más Así que si se meten ahí a la página van a eh, encontrar el calendario y los horarios Para que los puedan chequear Y si quieren dejar sus donaciones, cada, cada streamer tiene su formato propio de donaciones Por ejemplo yo tenía los requests eh, de las canciones que yo toco con donaciones, pero también me podían pedir Live Learns que significa que yo podía ponerme a tocar encima de las pistas y tratar de sacarla en el momento Cada no. streamer va a tener su propio formato Así que muy entretenido y muy... muy wholesome No sé cómo decir wholesome en español, ya. Yeah. <risa> pero, pero... eso Va a estar muy bacán Muy bacán Está bueno Muy, muy bacán Vale que te hayas a esa, a esa... bonita Sí, estuvo re bueno estuvo, estuvo re bueno Sí ¿Qué más? ¡Ah! Tenía otra noticia que es muy interesante también Que para ahí, para los fans de el Friday Night Funkin' que yo lo, lo, lo vengo promocionando acá en dos revistas hace como, como dos meses ya <risa> eh, No se ha notado Los locos, los locos sacaron eh, un Kickstarter para uh -huh. hacer la versión full del juego Porque claro, el juego tuvo un impacto sin precedentes, digamos, dentro de lo que es Newgrounds y Dentro de lo que son los juegos Flash, dentro de lo que son los juegos independientes casi prácticamente Yo no veía un efecto así desde el Undertale prácticamente eh, Y están pidiendo distintos niveles, digamos, de dinero para producir distintas cosas dentro del desarrollo del juego Está muy bueno, de hecho están cercanos a llegar a una última dificultad que no puedo decir el nombre porque es en horario para adultos, probablemente eh, pero la última dificultad implica que el compositor va a tener que agarrar todos los temas que compuso y que va a componer por la cuestión y hacerle un, un, un remix nuevo a todos los temas así que es una locura la cuestión, es muy ¿Cuál entretenido, es la... muy entretenido y ¿Cuál es la pero... Dime. ¿Cuál es la meta que tienen La meta máxima, máxima, máxima hasta el momento es de 1.865.000 Dólares, pero creo que ya la están pensando en extender porque van como por el millón dos Y ah, la, la sacaron hace un par de días Chucha, chucha Van en, van en un millón treinta mil Ya, están como en la cuarta meta ya No viejo, van como en la décima Si tienen, sacaron escalera la primera, la primera que era para sacar una web móvil, para celular Era de ochenta y cinco mil dólares Y esa la pasaron como en dos segundos wow Creo que tenían como sí. uno de los tiers, era como de pasáis 5 mil dólares y te ponían en el juego. Creo que se sí, llena ahí el tiro. Tienen, tienen distintas cosas, tienen distintas cosas bien entretenidas, como, como eh, multijugador online, más personajes, obviamente más música. Pero no, pero igual es vale una meta descomunal, considerando que el juego es súper humilde en su desarrollo, weón, y con un presupuesto que no es como ese. ¿y? Derechamente sí. podía armar un estudio Así como... No, la no de hecho, la, de hecho la, el, el... ¿Cómo es que se llama? Kawaii Sprite, que el compositor dijo que Lo que más le gustaba de todo esto era que obviamente Iba a poder ir a un estudio, a grabar la música Iba a poder contratar artistas Cantantes, de todo así hacer una mega producción con esta cantidad de plata Así que sí. muy, muy, muy bacán. O sea el, el, el, el gran logro Bueno, igual, entre comillas ya Esto igual es como un poco más feo, pero bueno, a la gente que no cacha Kickstarter, el problema es que cuanto más alta la meta, mientras más reputación hay, Kickstarter te cobra un porcentaje Entonces igual, es bueno que ellos reciben una meta más alta y tanto financiamiento, que igual Kickstarter, ellos sacan un porcentaje del total de lo que se recaude sí. Entonces ponte todo, sí, que, es como al, que es como el 30% 35% Calera, que, que Kickstarter eso es lo que muchos muchos Kickstarter jamás van a tomar en consideración. Anda, anda, si tu presupuesto era, ponte tú, 4 millones de dólares, y lográs los 4 millones de dólares justo, Kickstarter te saca su tajada y tú quedáis corto. Inmediatamente. ¿che? Exactamente. Entonces, no que contar que, ponte tú, la gente que hace Kickstarter desde acá de Latinoamérica, además, les, les, les sale el costo de enviar la plata, no la los taxes. bancaria, olvídalo, es un montón de no, es, es una pesadilla. Bueno. De partida, mira, de partida desde de Latinoamérica, no se puede usar Kickstarter Los crowdfunding como ese no se pueden Claro Así que yo, yo creo que todo el que ha tratado en algún momento, no sé por ejemplo, no sé si los chicos en o alguna cosa así Ha tratado de usar Kickstarter en algún momento Pero no se puede usar Kickstarter de Latinoamérica Uno por ejemplo, si uno quisiera estar en Latinoamérica y sacar un Kickstarter tú Tienes que hacer una chanchada que es básicamente contratar a alguien en México que si sí tienen acceso a eso que él te preste la localidad, como la dirección para que tú puedas tirar un Kickstarter Y aún así, de es hecho, un cacho De sí. hecho, yo sí. Hice, yo sí usé en crowdfunding para mi el disco y tuve que usar Indigo por lo mismo Kickstarter no se podía Sí, yo sé que el Pokerus ocupa Ideame uh -huh. Sí, para usó los, Ideame para un, para un par de discos Para los, sí. para, para los Pokémon de para poder sacarlo en Spotify Sí, exacto Sí Así que bueno Bacán, bueno, o sea, es, es eh, Friday Night Funkin' o sea, Probablemente sea el juego indie. No puedo decirte el año porque igual ya como la séptima semana ya. Octava sí, semana. O sea, de hecho, sacaron, sacaron la séptima semana en Newgrounds y estalló. Se cayó al toque. Sí, o sea, o sea ya serio, Newgrounds les o... quedó chico. Newgrounds quedó chico, absolutamente. Sí, quedó chico, igual. Yo creo que una de las cosas. Bueno, aparte del hecho de que. Esto se llama, de que el juego ha sido un éxito a nivel de gameplay, de popularidad, todo eso ¿cachai? Eh, yo creo que lo, una de las cosas que más la gente celebró del juego es que es una celebración de Newgrounds. Es decir, como, como semillero de tantas cosas que a nivel cultural de la Internet eh, Se han logrado desde Castle de Crashers, desde el sí. Sitio, sí, o Sea, como plataforma para otros desarrolladores, etc. para animaciones todo. Sí. y yo, no, obviamente, no. Yo, yo recomiendo que a la gente o sea, si ustedes están como artistas y quieren participar hay... yo creo que es una plataforma súper super bacana en realidad que igual sufre un poco de que les falta más más gente pero lo bueno de Final Funkin es que ha traído mucha gente al sitio y mucha gente se ha quedado por el hecho que hay tales días de arte, hay tales días de música ¿sí? hay concursos todas las semanas todos los meses hay animaciones, hay juegos, y es una plataforma multimedia súper potente Y yo creo que es... Me encantaría ver que tiene un revival, así como de la época del Flash Aparte, sí. Flash murió el año pasado, diciembre del año pasado Pero el sitio siguió adelante Sí, que... muchos de los juegos de Newgrounds fueron portados a un sistema que crearon ellos para seguir soportando los juegos antiguos Claro y que justamente hace la emulación en flash, pero lo tienes uh -huh. que instalar para poder jugarlo sin problemas. No, y de hecho, yo, yo creo que entre New Worlds y por ejemplo Ichio son probablemente dos de las mejores plataformas que existen en este momento para no solamente <coughs> tener tu juego en línea, ¿cachai? No, sea, ya, sea el nivel al que estés desarrollando, sino que también para poder tener feedback al respecto. Sí. De que la gente lo juegue, que lo desarrolle Que lo pruebe, sí. que te dé feedback etc. Sí, justamente para los usuarios Ichio es lo más similar Que vas a ver a cómo son Los clientes actuales Vale es decir, como el de Blizzard El de Steam El mismo de Epic sí. Games Porque ellos también tienen sus propios eh, programas standalone En escritorio, pero también puedes revisarlos por web Y funciona súper bien mm. Correcto en, en cambio, Newgrounds es como... Eh, es clásico. U la, es Sí, es la imagen de lo que fue en los 2000. Oye, sí, New Grant existe desde el 99. Sí. Comparado. Es una máquina muy resiliente. Ah, eh. Mi rodilla. ¿Te o sea, acuerdas <risa> no. que así hace 20 años? Oh, sí, yo he jugado con juegos de Nintendo Super Nintendo. No. Jugando Newgrounds. Yo, yo, le aplicaba, yo le aplicaba a Armor Games cuando era chico oh, oh, ahí el... Armor Games, Armor Games, todavía existe sí, Todavía existe piensa, piensa que Armor Games partió como un montón de gente que estaba haciendo juegos Flash Y ahora son publishers y developers Sí, sí de a, a, a toda raja harto estar en Pero a, difer ahora. a diferencia de itch.io y Newgrounds, creo que son más restrictivos para pa subir juegos, ¿no? No necesariamente, no necesariamente porque en realidad en el fondo, mira, no o sabría darte los detalles de específicos. Pero es que igual, por ejemplo, Newgrounds está más diseñado para juegos chicos. Más parecidos a los minijuegos. Mm -hmm. Y Ichu ya igual te da un poco más de espacio para poder trabajar con proyectos un poco más grandes. Con... Por ejemplo, hay un juego que a mí me gusta mucho, que es Noita. Que yo lo compré directamente en Itcho. Y es un juego enorme. Y muy bueno, también lo recomiendo mucho. Eh, y tú lo podéis bajar ahí bueno dicho tiene como plataforma tiene todo el tema de que le da mucho más plata una tajada mucho más corta eh, saca una tajada más corta para sí mismo y los desarrolladores a veces incluso tienen un porcentaje de ganancia más alto comparado con steam mm -hmm. y todos los juegos son con, sin de sin drm se podéis bajar el juego todas las veces que queráis bajáis el juego como un Zip, claro así que... y, y no solamente hay juegos uh -huh. en dicho también claro. porque tenéis aplicaciones... Uno, uno por ejemplo, una de, de las aplicaciones que me gusta más de dicho es un plugin para Blender se llama uh -huh. que es muy entretenido eh, pero hay hay muchas cosas eh, es un, yo, yo diría que es un lugar muy bacán si te interesa el tema de desarrollo o si te interesa el hecho de compartir con gente dentro del tema de desarrollo para ir aprendiendo un poco Perfecto. como ese tipo de comunidad en vez de estar en ese grupo de Facebook donde hablan como viejas como viejas de un supermercado anda ahí ¿tú? ¿cachai? y yo creo que voy a aprender mucho más Dale. correcto oye, vamos a la, a la última noticia que tenía que sí. es el hecho de que, bueno, esto es sort of recomendación, me, media recomendación, media noticia de que están ya disponibles las demos del Resi 8 que va a salir en un mes más Sí. o no, ¿cierto? Salen mayo. justamente sí. oh, sí. se encuentran las demos disponibles, si mal no me equivoco, para PlayStation 4, PlayStation 5. Y Correcto. las demos para el resto de las consolas Va a estar disponibles uh -huh. durante los primeros días de mayo. Hay un periodo sí. que va a estar disponible para uh -huh. Norteamérica, para Europa, para Japón. Pero sí, están justamente en este periodo en que para PlayStation 4, PlayStation 5 tiene como una super demo de hora y media, si más no me equivoco. No, lo que, pasa, lo que pasa es que hicieron una cosa, hicieron una cosa muy rara porque... Sí. Aparentemente tenían dos locales eh, dentro del juego, que uno es un castillo y el otro es la villa. sí Y lo que hicieron es sacar una demo de la villa que salió este fin de semana, eh, que estaba muy bueno, estaba muy entretenido. La de 30 minutos. Ah. Y después van a sacar, esta semana que viene, este fin de semana que viene van a sacar una demo de 30 minutos del castillo. Sí. Y después posteriormente van a sacar una demo de, de 60 minutos de las dos cosas. Y ese va a estar disponible para, toda, para todas las plataformas. Que Correcto. van a salir todas las demás son exclusivas para PlayStation 5 o PlayStation 4. VG Max, que, harto contenido. -Max, sí. pero tú supiste por qué fue que, sí. que salió solo para la Play 4? ¿No ¿Tú haces? O sea, lo es no. procesado. ¿Te cuento. ¿Te cuento. Lo que pasa es que hubo un leak de información que estuvo como veo confirmado y ahí algunos tweets borrados. Es que básicamente <risa> el PlayStation, Station, ¿cachai?, le pagó a Capcom. A Capcom. Se <risa> Y la gente empezó a decir, Seguridad oye, de eso, eso explica porque Master Hunter no va a salir, que sea hasta un año más también. Y entonces, uh. según el leak... Según estos documentos que se filtraron, que no sabes como la gente zapa, ¿Cachai? O sea, la no, gente no, no, no, no, no me cití, no me cití, pero subí una fuente A mí me llegó un mensaje por Whatsapp, ¿cachai? Que decía, ¿cachai? Soy un divulgador decía, oh, yo, claro. yo te paso la información, vecino No le cuento Es que lo que pasa es que Hoy oh, es que los de Capcom recibieron plata de Playstation Para que el Resident Evil 8 no salga en el Game Pass Saca pues sí, en el gameplay, no va a salir gratis en el gamepad, la gente no va a poder jugar en Xbox Ahora, yo no sé si eso será verdad, yo no sé, a mí me contaron, a mí me con el WhatsApp del, del, del colegio, del, del cuarto, cuarto C, ¿cachai? Yo lo comparto uh -huh. nomás, ahora si es verdad o es no no, verdad sea, yo de, pero, la... de la comunidad ahí del edificio ¿no? De, ¿De claro, la comunidad del no? edificio bueno, yo, yo vi, vi por ahí que se liquearon un par de cosas más y que se, se, se había ligado también Que en su tiempo, cuando salió Monster Hunter World eh, Cuando salió Monster Hunter World había, Estaba el port para PC listo Y que también ahí Sony pagó Para que hubo, hubo, hubiera un delay digamos, Entre la versión de Play y la versión de, de PC Y no solo sé eso que... Para los cross save Para que no hubiera crossplay tampoco Nada claro. así eh, suena, suena un poco a lo que. Sí. ¿Y para qué? No sé, weón. ¿Verdad? Porque sí, al final le... la, gente, la gente juega como quiere, la gente juega como quiere, entonces. ¿cómo quiere? O sea, Epic ha demostrado una y otra vez que la gente está dispuesta a esperar un año más para jugar solamente para cagarse a estas actividades. De... No, no, sé si monopólica. ¿eh? Pero sí, como... ¿Cuál es la palabra? En... Mira, en economía hay un término para esto Que... No sé, no, no es centralismo Bueno, no me acuerdo la verdad No creo no que en economía porque de partida lo, lo que no, leí ahí, ahí un era ramo. como anti-consumer anti, anti friendly Como anti consumidor Básicamente, básicamente ¿Qué? Restrictivo ¿Qué? Restrictivo oh, oh, oh. <risa> oh. sí, <pero> bueno. <risa> bueno y esas Opa. son todas las noticias que teníamos. Sí, oye, eh, sí, justamente leyendo los comentarios la Pame eh, nos pasó un pequeño datito de que ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? The Great Ace Tony Chronicles está confirmado en occidente este verano para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam. Esto será la, se la lanzado el 27 de julio bajo el paquete de The Great Ace Attorney Chronicles que incluye los dos juegos lanzados de este spin-off eh, precuela de la serie Ace Attorney con un antecesor de Fenix Great del siglo XIX Sí, creo que eso estuvo anunciado sea, hace como un tiempo también en otro link te... pues, se, se veía hay. venir, porque hay hay de esos juegos, y bien lo he comentado en la Pame, de hecho, que, que hay varios de esos juegos de Ace Attorney que, que eran exclusivos de Japón Sí. Entonces, claro, el problema era que no estaban localizados Tenías que, que tener una 3DS ¿cachai? que tuviera una tienda en Japón para comprarlo Sí, porque cerraron, hasta ese entonces la Nintendo de era muy restrictivo con el tema de los juegos regionales Correcto, entonces tenías que tener todo ese tema y encima ya cerraron la tienda de la 3DS creo, si no me equivoco uh -huh. y de la Wii U también entonces como que la única alternativa que había era hacer un port a venir. O viral. O viral. No, pero el problema es que tenían esos o juegos viral. también es que era localización ¿por? Ese es el tema si el, el, el gran anuncio sí. no es solamente que esos juegos estén nuevamente disponibles Es que igual, bueno, igual hay, un, hay un rollo con la localización Que siempre es una inversión que las compañías no están dispuestas a hacer Menos las compañías japonesas sobre todo, todo por el hecho de que un juego como Ace Attorney Que, que yo, yo me atrevo a decir que es famoso por temas Por, problemas, por tener problemas de localización <risa> eh, porque todo el juego está basado en gran medida en la cultura japonesa y con este spin off me, o sea, no siendo un fan de Isa en sí, yo hacía trampa cuando lo jugaba en te VA, para yo nunca, nunca me nunca me preocupaba de ajustarle de bien a la respuesta, yo probaba una respuesta bien mal y pesado ¿no? ¿Cachai? Bien, <risa> ¿Eh? sí hace save Camp todo raro, era la única forma de pésimo para los puzzles pero me gustaba la historia ¿cachai? Así que, eh, sí, eso no es yo creo que... Un juego, ¡Eh! no, ¿Quién, ¿Quién es quién? ¿Quién es quién para decir que no es muy ¿Quién voy atrás? Sí, ahora lo que se especula que justamente sí. estos, estos juegos que fueron spin-off es eh, muy posible que los problemas de localización haya sido porque hay un personaje que eh, hacía mención a Sherlock Holmes, entonces trataban de evitar que tuvieran ese tipo de, de problemas con la localización. Yo, yo creo que el tema yo, yo creo que el tema era más que nada porque este tipo de juego es mucho diálogo, mucho texto, y probablemente <risa> la, localización, la localización es precisamente cuando juego mucho texto es mucha pega. es sí. mucha pega, sí, es bueno. mucha loca Sí, no, y aparte de eso, de que aparte de que era mucho texto, todavía, todavía es un juego que era considerado muy nicho en ese entonces. Sí, sí. sí. Pero Cualquier cosa que haga a la gente feliz, sobre todo a todos los fans de esa torni, a los cuatro fans de esa torni que va a quedar allá, <risa> eh, mejor. No, o sea, sin contar, al pame, sí. sin contar a la pame con el. <risa> Oye, eh, dice y Forrun que espera vernos en una reunión. Eh, que justamente cuando estuve documentando los juegos Flash, dice que Smash Flash, Flash 2 en un gran juego oh. sí, que parece que tiene como el Smash de, de Newgrounds, ¿no? ¿También? Aparte? Se que... ¡Algo no, así! Gente... Algo así, no, hay, hay muchas cosas hay, hay muchos juegos de Flash que se perdieron en el tiempo y otros que, se que fueron eh, preservados Claro mm. uh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? pasó? No, pensé que ustedes iban a hablar, hablen ustedes Ay, yo, Malo para hablar yo Malo para hablar eh, Oye, yo, yo por lo menos Tengo que irme luego. Sí. Este cambio de horario Y aparte que justamente nos cambiaron El horario ha hecho de que tengamos sí. que estar revisando Nuestra disponibilidad Lo que sí, dentro de la próxima semana Vamos a partir, sí o sí a las 8 Trataremos de no recontar con estos problemas Antes y obviamente también eh, el programa va a terminar tipo 9 y media Para que justamente descalce con los tiempos de Tenecan Por ahora nos vamos a extender un poquito Así que si Tenecan se va no hay problema Para eh, mencionar un poco O para que acasemos a, a, a introducirnos un poco Con el título que justamente han escuchado la música Que es The World Ends With You este, este jueguito que en su momento fue exclusivo de la de la Nintendo DS sí, sí. Y que luego salió para móviles y eh, en el último tiempo salió para la eh, Nintendo Switch Y que además de eso, luego de mucho tiempo y tal como dijo Can, eh, Se anunció finalmente The World's With You Neo. Que es esta sí. secuela que tenemos pero además de eso, el eh, motivo por el cual queremos hablar un poquito de World Ends with You es, se debe a que actualmente se está emitiendo el anime. <risa> y sí. que justamente cuenta la, la historia de Neku y el resto de las personas que se jugando el juego de El Rita. Yo, sin saber nada del juego, pregunto al tiro, ¿esto tiene algo de relación con gente que desarrolló Dangan ropa o algo por el estilo? No, tiene eh, como un, un aire, pero no. ¿Por no sé, no sé qué ropa... que... Sí, es que este juego fue desarrollado por Square Enix. Ya. Yeah. Sí. Sí, Tankaropa creo que está desarrollado claro. por. Yoko. Este. Sí. sí. sí. Pero, Pero en no. el fondo es como es parecida no, la premisa. Se abre. O sea, ya vais, mi hijo, vais. Oye, muchas oye, gracias. Oye, recuerden, recuerden que de repente les conviene hacer una raid cuando terminen el stream. ¡Oh! Ahí, ahí a futuro ¿Ya? vamos a estar configurando todo porque sí. que ahora, ahora que ya tiene el Twitch va a venir a mejorar sí. uh, nuestro streaming chafas. Así que muchas gracias. En cualquier sí, momento sí. tenés la placa dorada acá. Claro, sí. ser... <risa> es, es, <risa> esa, esa, tel, esa tele que tiene al otro lado Va a ser una placa de YouTube gigante. Sí. <risa> claro, de, de claro, claro, de Twitch NG Twitch Official Partnership Peruvian Claro. Ya vos, pues, cabro, Yo me retiro. Me me gustazo. Chido. Ya te super bien. Chau, chau, la... chau, chau. Chau, chau. el chat. Nos vemos. Chau, chau. Ya, ahora sí. Hablemos. Hablemos. Estamos hablando un poquito, pero igual quiero no terminar. Por lo menos eh, tratar de hablar no, un poquito no, del, del juego. No, no, eh, no te vuelvo a que ¿Eh? abordar ahí el tema mejor en la próxima? Sí, yo digo que hablemos ¿Sí? Para que, para que bueno, ya. Sí, yo creo que.. Sí. Sí, si va, lo vaya a hacer rápido, va, Ya, sí, vamos a no, la, ya la próxima, no. entonces, De que hablemos del juego dentro de la próxima semana para que respetemos también los tiempos de la gente. Así que esto se va a dividir en una primera parte y una segunda parte. La próxima vez nos vamos a dedicar a hablar del juego, obviamente de la noticia, pero trataremos de tener un poquito menos de noticias y que partimos a la hora. Así que, tenemos chicos. Ahí. Eh, agradecemos enormemente a la gente que nos estuvo viendo. Ahí vamos a mencionar que también estuvo disponible The in with You con Kingdom Hearts Petro, Distance 3D Pero salió otro Kingdom Hearts más? Tú sabes que Kingdom Hearts hay por montones. Lo interesante es que habían justamente algunos juegos de Square Enix que se fueron incluyendo dentro de esta amalgama de historias de D. No sé, no sé hermano, yo no me apere los ojos para que esto pase. <risa> Sí, así que lo vamos a estar hablando de eso. Así que, de nuevo, muchas gracias a los que nos vieron a través del de, de streaming. Eh, para la gente que nos está viendo a través de YouTube, eh, les recomendamos de que sigan el episodio de la próxima semana. Y la gente que nos está nos están escuchando a través de eh, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Eh, también se nos sintonicen o nos puedan seguir dentro de la próxima semana. Soy Snow obviamente me acompañan ahora Metarus Max y Tenecan que Tenecan se que tuvo se que ir tiempo por, tiempo. Por, por porque justamente se no, tuvo corto el tiempo sí, pidió permiso que... para salir antes de la pega sí, sí, sí, sí. P -p pidió certificado y agradecemos a todos los que hicieron una vuelta a través del chat a Tarnefarrum a Pame a Fuani Chan que también estuvo presente y que las contrarreles de... sí gracias Fuani y recuerden que ahora estaremos con dos los días miércoles a contar de las 8 de la noche hasta las 9 y media. Y dentro de la semanita estaremos eh, de a poco volviendo al ritmo de los programas de, de streaming que estamos realizando. Así que eh, ahí obviamente les recomendamos que se suscriban. Sé que lo están viendo a través de eh, YouTube para que estén atentos para que no puedan seguir y darle la campanita. Si nos están viendo a través de Twitch, no olviden seguirnos. Ahí agradecemos enormemente a toda la gente que se nos encuentra siguiendo y que nos encuentra viendo este episodio y también los demás que están eh, guardaditos en el baúl. Y también eh, que nos dé su, su deditos para arriba y sus corazoncitos si nos están escuchando a través de programas de podcast. Así que eso, eso chicos. Recuerden eh, visitar nuestro sitio tribudo.cl, que bueno las pocas cosas que se mantuvo activo en todo este periodo de, de caos por nuestra parte, eh, y también eh, seguir en nuestras redes sociales como pago.cl y como dorredito. Chicos, sus redes, aprovechen. Arroba Yastigamer Arroba metropex en todos lados. Y, y, y, y próximamente estaremos eh, configurando las cositas con Tenecan para mejorar nuestros canales de Twitch. Porque también vamos a aprovechar de que si hacen transmisiones, tanto Metaru como eh, Justic y Tenecan lo podemos ver a través de Rites hijos. Host. Ahí lo estaremos apoyando. Y varias cositas yes. que, se, que se vienen y que estaremos trabajando para ustedes. Así que muchas gracias chicos. Ahora me toca, me toca a mí ser así ahora. Sí. <ríe> No, ahora todos vamos a ser afiliados. ¿Queréis ser afiliados ¿Afiliado para ti? afiliado para ti? afiliado para ti? ¿Max? ¿Queréis ser afiliado? ¿Queréis ser afiliados? el afiliado? tiro Vamos, vamos. Sí, listo. ¿Qué tanto? Ya, vamos. Sí. Así que de nuevo, chicos, muchas gracias por vernos durante esta semanita y nos estamos viendo durante la siguiente. ¡Chao, chao! chao ¡Chao, cabros!